¿Está listo? Espero que te acuerdes el trabajo de literatura traducción de sí. la influencia. No es por tu culpa, porque no es muy idiota para mi idea. <risa> ah, sí. Recuerdo la cara que nosotros nos llegamos no dirigirte toda esa barbaridad. Pero claro, si le recitas un poema de cinco horas y media que no son barbaridades simplemente son sentimientos que salen desde lo más profundo del ser y, pero a no le gustaría ver semejante cabellera de los colores más oscuros de las piedras preciosas esa que brilla y resplandece como una luna llena ¿va? sobre una isla llena de alegría ya o sea, basta, es lo que tú te lo llevas mejor el trabajo bueno, bueno, bueno Aquí lo el importante es que haya ese trabajo, porque por la verdad de prensa pera no van a sacar el trabajo y no vas a tirar la materia. La verdad no creo que vaya a hacer algo. Él simplemente va a seguir pensando en los pies, los ojos, las uñas y toda esa característica que supuestamente tiene la idea. Pero que tiene de malo, pues ella con su mirada hace que me vuelva esclavo el de ella. Eh, y, pues, y que sea capaz de darle al mismísimo diablo cualquier cosa, por tanto de complacerle todo lo que ella quiera pues bueno, yo me Melideo soy, me o adoro, a Melidea creo, a me, en Melidea creo y a Melidea amo. Sí, pero ¿por qué no estás de ella y le pidas que no pasó contigo? ¿Sabes que eso puede suceder a los jóvenes con otros poemas mil bueno bueno, bueno, bueno, pero de todos modos yo me voy a tomar un poco de programa material. Hablamos un Bueno, mira, yo creo que es mejor bueno que él siga recitando los poemas y todo eso. Sí, tienes razón, yo me he considerado mucho, pero lo único que he logrado ha sido su odio. No, no me rompe donde ella fica los paseos sí. la viene el interés sobre eso. Eh, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Me eh, recuerda aquellos problemas que te recitaba? Pues no era mentira, también me parece que es uno de los cabellos más exóticos que pueden existir sobre este universo. Te están vendiendo con mi cabello. No sabes ni cómo lo estoy tratando. Y no tienes ningún derecho de hablarme clasi, mucho menos. era un pretexto para poder estar contigo. Mejor vete. Si antes estoy llamando un idiota, ahora estoy segura de eso. Bueno, ya escuchaste. A ver, eres sordo. Sí, verdad, ya ves, si ¿sí eres personal. Simplemente me voy porque ella me lo pide. Ya Ah, ¿cómo te fue? ¿Cómo te hiciste? cállense ya saben, no toda mi vida ya. Ya no habrá buenas notas que me animen cada mañana. Ni, lo, ni los que podrán darme el ánimo para poder continuar día a día. Creo que lo mejor sería la muerte, ¿sí? Creo que eso es lo mejor para mí. Mira, no te va a morir ni nada de eso, porque recuerda que debes terminar el trabajo de literatura, ¿no? <míritas> <risa> que, es que, Pauline, ¿qué es la palabra de la Comisión? No, la mía la... con el cuento de la Merida es esa. vamos de Celestina, él va a ayudar, es una mujer que te ayuda con tu problema y te puede dar solución a él, mejor ¿Me te puede querer, mejor ¿Me vamos no, no creo que sea necesario ir a esa ayuda pero espérate, estás seguro que a ayudar, Mira, vamos de ella si sí, vamos, yo no, no, no, no, no, no, no. Yo me, me meto en el contra de menos cuando se trata de esa ayuda que tiene fama de luz y si va a Y aquí vete mejor, no ya, no, ya no, mejor donde sea, vamos a tirar el campo, no, pero no, está tranquilo, yo no, lo no, vamos no, sin embargo, no hubiera sido necesario hacerlo. Recuerda que yo conozco muy bien a selectura y todo eso sobre su negocio. Ah, muy bueno que... te de mi bebé, la hija de tu patrón la conoces? sí bueno, viene una sesión con ella y te voy a saber para que la ayude te pagará mucho por eso ah bueno sí pero entonces y dónde está su amigo? no, la, debe venir por ahí, pero tengo una objeción contra eso, es que allá hay que estar poniendo el contrato que vamos a hacer ahora mismo sí. no sé, ¿tú ¿tú? eso es cierto mi amor no sé, pues, pero si de este negocio solamente todos vamos a no salir beneficiados, mira, tu amigo va a conseguir. De verdad, es que, o sea, no es solamente por decirte lo de cierto, ese muchacho es agradable, que a casi todo el mundo. Y además yo me he dado cuenta que él de verdad te quiere y tú deberías darle una oportunidad. No por eso, de que se mira, pero es que de verdad, mira, tú eres, tú eres muy cristiana y tú sabes que el hombre hizo a, a la mujer, eh, Dios hizo al hombre y a la mujer para que se quieran. Y tú deberías solamente darle una oportunidad, Carito, no pierdes nada. Además, podrías ganar mucho. No, se me encanta. Porque es tiso, con sus toma de cinco horas en entre clases. Uno le gusta. Pero me vas a decir que nunca te ha llamado la atención ni un poquito. Él me llamó la atención hace tiempo, pero o sea, a mí me gustaba, pero vino y empezaba a con tus poemas, ahí interrumpía la clase y me ponía el tiempo, a mí eso me daba rabia. No, pero jo, él puede cambiar y todo podría mejorar y ustedes podrían tener una bonita relación. Pues sí, pero todo depende de él. No, pero mira, pero tú no conoces muy bien a Calixto y eso se puede arreglar yo podría arreglar una cita con él y ustedes se conocen mejor y hablan cuarto. Pero ¿por qué? Para el cuarto. ¿Por <risa> no, aquí. Yo te dije que no voy a mi casa. Ni que te hago crecer el negocio y tuvieras vienes acá a gritarme. ¿Cómo, ¿Cómo que no sé crecer el negocio? Mira he venido acá porque esta mañana se me acabó toda la mercancía y necesito más. Pero yo te dije que me llamara, ¿para que sirven los aparatos eso? Ay bueno ya, si es tanto problema entonces me voy y ya but that's <laughs> how you in that you want Por favor, ayúdame en este. Uno de mis mejores negocios para que todo salga bien. Y por favor, también, que el amor entre Calixto y Melibea se haga realidad. Ya hacer para el camino de Calixto? Sí, por el camino de todo. Para ir saliendo, corriendo, adentro. que okay. nuestro amigo se debe estar muriendo de la alegría por cuando le diga todo Bueno, pero no puedes negar que hice un buen trabajo. O sea, he ido a la casa de Melilla y la he convencido de tener una cita contigo. No, pues, eso es fantástico, en serio. muy sorprendido. Y aquí es donde termina mi trabajo. Ya acabo de an an an anunciar una cita con Melidea. Pero no, pues no, vamos rápido. <risa> que... bueno, ah, no bueno. vas a pagar. Bueno, pues sí, tiene razón, ha hecho un gran trabajo. No sé, no sé, ¿cuánto le gustaría? ¿Sí? Pues no sé qué les parece 50 mil. poquito tú hubiera quedado eso. Bueno, tienen mucha razón, o sea, yo haría cualquier cosa por lo que Pues entonces, espérenme y saco una equipe aquí. Entonces, no sé, propongan, díganme ¿Cuánto les parecería bien? No, a mí me parece bien un millón. Un millón. ¿No qué te parece? Bueno, añadamos otro cero mejor. Aquí, Bueno, Pues muy, ha sido fantástico lo que has logrado. Pero muchas gracias por toda tu ayuda. Así De nada. Todo. Bueno, placer bueno, bueno, ¿no? haber hecho negocios. Sí. Igualmente. Bueno, nos vemos. Hace decir. ¿Cuánto Sí, Celestino. Mira, te digo ahora 10 millones. Un cero, por uno, dos, tres, cuatro, cinco, por qué tendría yo que darles algo si esto lo he grado sola. ¿Cómo? Oh. Si yo te recomendé es a Calixto. Ah, sí. Pero si todo esto lo he hecho sola. Ustedes no me han ayudado en nada. Bueno, pidemos un caso con esa plata, Así que mejor no, está pendiente. Quedaremos algún día ya. Bueno, pero mire, mire, mire. Porque vamos oh. a hacer un trato. Yo le doy eh, mercancía por un mes y además a si hay Areusa, o que están muy bonitas ahora. Pero eso no ocurre nada lo que, lo que hemos hecho por seis meses. Por un año. <risa> bueno, sí, está bien. Pero, <risa> ¿qué ahora eso? Ay, es tarde. Y yo de delicia. Y, pero, ¿qué tal me veo? ¿Y qué tal si no tiene vive y se